una más de la hierba familiar. Hey. Desde que empecé, que pongo el corazón y eso lo mantengo hasta el día de hoy. No se olvida. Ay, no se olvida. No, no, no. Desde que empecé, que pongo el corazón y eso lo mantengo hasta el día Lo mejor de ti y lo mejor vendrá Esfuérzate, no te detenga Hasta que te sientas orgulloso Vivamos nuestra vida Lo mejor que podamos no Eres lo que logra, eres lo que supera Maravilloso estar orgulloso Si vences tus temores Nada puede limitar tu libertad Siempre inténtalo hasta el final Tal vez lo que estás perdiendo Te estás salvando de perderte Me entiende, no importa de la vida, llena de oportunidades, desde que empecé que pongo el corazón, y eso solo mantengo hasta el día de hoy, no se olvida, ay no se olvida, no, no, no, no. desde que empecé que pongo el corazón, y eso solo mantengo hasta el día de hoy, no se olvida, ay no se olvida, yeah. seguiré creciendo, luchando, aprendiendo, cicatrices en el pecho ya se están cerrando, el cerrojo Muestra la llave maestra que domina en breve solo una mente siniestra Vivo bendecido desde lo alto, desde tiempos ancestrales que sanamos con el canto Siempre siento la energía de los santos bien altos que me mantendré vibrando Lo sabes bien, lo sabes bien, va por la familia y por los frenos Lo sabes bien, lo sabes bien, bien. Levante la mirada y emprenda ese vuelo Recuerdo a la palabra que te decía el abuelo A veces estamos en el suelo, a veces estamos en el cielo Que te motiva el viejo, hablando del que lucha siempre llega lejos Despacio, más lento, observa tu reflejo Libera tu ser de todo lo complejo como al ser que muestra el espejo Dale valor a tu ser interior Perseverancia en la caída, luchando con amor Siguiendo esa ruta para ser el mejor Siguiendo esa ruta para ser el mejor Desde que empecé que pongo el corazón Y eso lo mantengo hasta el día de hoy Y no se olvida, ay no se olvida no no, no, no, no, desde que empecé que pongo el corazón Y eso lo mantengo hasta el día de hoy Ay no se olvida